Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde China. Aquí la vida cotidiana común un día más en la ciudad de Changshu, aquí en Sucho, en China. Oigan, pues, les quiero comentar un poco acerca del video que hice la semana pasada. De hecho, es este que tengo aquí atrás de mí. Hice este video hace que como 3-4 días, más o menos, aquí justo en el mall, que está bajito a la casa donde vivo. Pero me resultó un poco... Cómico, porque después de que hice este video me llegó el algoritmo Como ya saben que todos nos conocemos en, el, en los algoritmos Vean, 40 mil dólares este coche Bueno, ahorita les comento esto Pero bueno, resulta que me llegó una noticia de que esta compañía precisamente de Xiaopeng, Este, acaban de sacar el 13 de octubre No el 13, hoy es 13, bueno ya es 14 casi Pero acaban de sacar hace 3 días, el 10 de octubre Un modelo de un coche eléctrico Y es volador Así como lo escuchan, es un coche volador identificado y de hecho la acaban de sacar ahí en uh, Skyline de Dubai. Entonces tengo un video ahí en las noticias que ahorita estaba saliendo. Tal vez ya lo han visto por ahí en algunos lugares, este, pero bueno, ahorita se los muestro. Pero bueno, antes de que les muestre ese video, les quiero contar. Este de ahí que se ve es el Pichi P P7 y este es el P5. Es una compañía de coches eléctricos, saben como, bueno, además de Tesla aquí en Shanghai, en todo China, bueno, también están Mercedes en su gama de, de coches eléctricos. También de eso, pues, está el mercado de los, de los coches chinos eléctricos, que son estos, por ejemplo, de Xiaopeng. Están los BYD, están los, que esos son como híbridos. Están también los, los cuáles, los cuales, ah, bueno, los NIO. También están los Li los que están en Beijing, creo. Ahí tienen su, sus sus bueno como que sus oficinas centrales. En fin, bueno, el mercado está creciendo, la verdad, muchísimo. Y esto, este es ahorita el que le está haciendo un poco de competencia a Tesla. Es el P5 y el PC. Y de hecho no son tan nuevos. Ya me metí a, a ver bien. Y estos est estuvieron en un expo ahí en Las Vegas justo antes de, de todo lo, lo que fue del 2020. Y los precios están muy competitivos, este es el modelo 3, más o menos dice que 500, ¿qué? 560 kilómetros, más o menos en comparación a lo que le aguanta también la batería de este, de este pequeño P7. Y los precios pues ya lo vieron, están como en 40 mil dólares más o menos aquí local. Los han mandado a mercados europeos, no sé más o menos cuánto está el precio por allá. Pero aquí en China pues les están mandando eh, muchos subsidios para que la gente se ponga a comprar este tipo de autos eléctricos. Este es el video que salió hace unos, bueno salió apenas ayer, pero esto fue del 10 de octubre ahí en Dubai en el Skyline. Ah bueno, pero antes de que les muestre el video, les quiero comentar esto, vean. Xiaopeng Este es un artículo de Pan Daily, que ahí después les, les pongo el link, a ver si los pongo aquí abajito. Eh, ellos escriben artículos acerca de... Bueno, de noticias de China. Y vean, este... Bueno, fue, hubo una demostración en el Sky, No Skyline, perdón. Skydive de Dubai. Durante la exhibición. Este es el nuevo coche que se llama el X2. El XR. Y bueno, pues... Ahí ya leen bien el artículo. Pero este coche es el eléctrico. Todavía no tiene llantas. Pero supuestamente se las van a poner en su prototipo para el 2024. Y es, de, es para dos pasajeros. Eh, pesa, por lo que estaba leyendo, menos de media tonelada. Y. Eh, no puede ir tan rápido todavía. Son este, más o menos de 130 kilómetros. Pero bueno, les pongo aquí el video para que escuchemos lo que dice el mismísimo Xiaopeng. Que yo pensé que Xiaopeng era de Xiao de pequeño y Peng de Peng Yo. O sea, como pequeño amigo. Pero no, Xiaopeng, de hecho, es el es el fundador y CEO de aquí de, de Shopping. ese es su apellido, pues. Our brand is a global brand in the future. Ah, vean, general manager, ajá. Este es este es Yuan Qiu. So we are now in the researching process. We are want we are uh make the Uh, step by step to the uh, to the international market and first we dice paso a paso para el mercado internacional Dubai City. because Dubai is the most innovation cities in the world and this is our first public flight globally es su primer eh, vuelo global y decidieron hacerlo Dubai porque dice que es la ciudad más de mayor innovación and this mundo. is our first step to the international after this event Aparte, una cosa es que ellos recibieron bastante, pues, bueno, a ver, esta, esta compañía de Xiaoping está cotizando en la bolsa de valores de, de Nueva York, por lo que estuve viendo, y también recientemente de Hong Kong. Y también, pues, tuvo bastantes inversores de los mismísimos shakes allá en los Emiratos. Entonces, pues, yo creo que les regresaron un poco el favor. Al, al hacer la exhibición de este auto allá en Dubái pues sí vean la compañía de Xiaoping eh, está valuada en cerca de, bueno, en más de 20 mil millones de dólares lo dice Omar Al-Khan Uh, 20 billones de dólares. Musan Ocho propelas de este, de este carrito helicóptero, dos pasajeros. Fosseen, ahí se el scene, للtosniq, rendha rendha canowat logistia, canowat khibra, makhdara, el siyair. Sí, digo, como que hubo bastante, este, pues, sinergia, o sea, de, para llevar a cabo un prototipo de ese tipo, ¿no? Prototipo, sí. El mejor partner, Dubai. Ahí los shakes se bajan, que no se le caigan. ¿no? se esa sí, es una de las cuestiones que dice que pues no hay ninguna infraestructura que todavía vaya a coordinar digamos el el funcionamiento de los coches aéreos pero pues Muna, muna, muna, muna, los muna, muna, muna, muna, muna, muna, muna, muna, muna, muna, muna, el primer fenómeno de este tipo en lugar. Y vean, ahí, ahí se ve está un poco chico, ¿no? Este, no, bueno, pero todavía no tiene ruedas, este llantas, como supuestamente ya dicen que las van a poner este en 2024, se me hace pues un poco, bueno, es que no sé, digo a, a, la, a la velocidad que vamos el futuro el futuro nos alcanza, nos alcanzó, ya hasta nos regresó. Sí, es como un dron enorme, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos comentan ahí, lo que pasó recientemente en Dubai. Así que, pues vamos a ver. Ah, les quería comentar también. Controversias. Es lo que estaba viendo no solamente aquí, pero en otros lugares. En otros artículos. Pues ya saben que Apple demandó, Tesla demandó por supuestos robos de, del protocolo de, de ingenierías. Que supuestamente hubieron este, ingenieros y personas que trabajaron ahí Que después se fueron a trabajar a Xiaoping Y que les daban, este pues, digamos, información privilegiada Ahora, aparte, también, el año pasado Xiaoping was fined for illegal collection of facial data, ¿saben? En cerca de 430 mil personas les hicieron el reconocimiento facial En las tiendas cuando ibas a visitar a estos... Eh, a estos coches de Xiaoping Y bueno, pues Le multaron con 100 mil yuanes O sea, unos 15 mil dólares Que digo, no es nada para Para una compañía que recibe eh, Billones en, en inversión no En fin, pues así está Este tema de los automóviles eh, Antes lo seguí un poco más de cerca Porque pues me gusta Pero eh, pues ahorita están saliendo por todos lados La verdad entonces, pues no sé, ustedes qué creen? Que si sí nos va a tocar comprar, digamos, este alguno de estos coches eléctricos próximamente. Eléctricos voladores. Este, digo, decían ahí en uno de los, de los, de los videos que, que este coche, del de, de, ¿cómo se llama? El XR, que es el X2, el volador, el de Dubai, que lo puedes poner en la manualidad de auto, o sea, para que el solito sea como un dron gigantesco. O que tú lo puedas volar bien. Aparte ahora, ¿cómo van a ser el tema de pues de licencias? No sé, ¿no? este Pues ya estaremos viendo. Ustedes cuéntenme qué tal les parece esta idea de los coches voladores. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Que estén bien. Y saludos desde